Fuerza tan desmesurada. alguien inés se siente cuando muestra su gran poder. Al hijo del rey de los piratas. guerrero, eres por Candie. Yo me llevo de montaña siendo creado por banditos. Hoy día sin razones, marcado por el destino. La sangre de Brody que lleves un recorrido. Bienvenidos una vez más del terror a donde. Contamos. Cosas más perturbadoras y viviéndolo con carne propia. Por una experiencia más. Vivía, entre nosotros. Yo soy el señor que cuentas las historias espeluznantes. El día de hoy contaré una historia que se titula. El Cazador de Killers. Todos conocen a Jeff The Killer, ¿no? Ese chico que perdió la cabeza, mató a su familia y desfiguró su rostro, y a aquella chica que arrastró con él a su locura, Hane, quien también se convirtió en una killer. Ellos dos son las figuras más representativas de esos monstruos, pero por desgracia ellos han inspirado a muchos a seguir sus pasos, esa chica, Nina, por ejemplo. Les contaré la historia de cómo estos monstruos entraron a mi vida y cómo tomé la decisión y la responsabilidad de acabar con ellos una fría brisa sacudía las copas de los árboles del parque que a la luz de la luna llena daban una sensación de que estaban vivos y tenían miedo de lo que en ese momento ocurría era una noche silenciosa los animales del parque guardaban silencio no había auto circulando a esa hora casi era una noche pacífica casi en la zona de juegos infantiles del parque se hallaban dos personas, un chico y una chica de aparentemente 18 o 19 años, cualquiera pensaría al escuchar esto que se trataría de alguna pareja que se escapó para estar juntos, pero no, estos dos jóvenes no lo eran, al contrario, estaban luchando el uno contra el otro, ambos empuñando como única arma un cuchillo. Se veían cansados, llevaban horas luchando, pero ninguno daba muestras de rendirse ante el otro. ¿De verdad quieres seguir con esto, amiga? Dijo el chico, en su rostro mostraba una enorme y horrorosa sonrisa y unos ojos sin párpados. Ni lo sueños bastardo. La voz de la chica mostraba un enorme odio hacia él. Ella corrió con toda su fuerza con el cuchillo listo para atacar. Entonces vamos a seguir jugando, Hane. El chico también corrió hacia ella, era más rápido y fue el primero en lanzar su ataque. No te atrevas a volver a decir mi nombre Jeff. Han esquivó el ataque y con un movimiento elegante contraatacó, sus movimientos se veían delicados y elegantes como si fueran parte de alguna danza, pero eran certeros. Su contraataque dio en el brazo de Jeff dejando un gran corte escurriendo sangre, Jeff se recuperó de inmediato y saltó hacia ella, a diferencia de Han, Jeff se movía de manera violenta y maníaca. Será mejor que vayas a dormir, dijo. No iré a dormir. Hane levantó su cuchillo lista para recibir el ataque y de pronto, una daga se interpuso entre ellos. ¿Pero qué demonios? Ambos se detuvieron, miraron en dirección de donde salió la daga. ¿Hay alguien ahí Jeff? dijo Hane. ¿Quién eres y por qué te metes en esto? Jeff le gritó a una persona que estaba de pie entre los árboles. Jeff de Killer y Hane de Killer, los dos asesinos más peligrosos que pueden existir, al fin los encuentro, no saben lo que pase para encontrarlos, la persona se acercaba a ellos, Hane y Jeff se pusieron en guardia. ¿Qué demonios quieres de nosotros? preguntó Hane. Muy sencillo, dijo la persona, quiero matarlos.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 Decirte yo soy la señora en cuenta las de las historias de terror, no veremos después. Ayunará a, a. nada, ya decirte adiós.